Bienvenidos a Vídeos Manguis, soy la Sully. Bueno, ahora tenemos un monográfico sobre diferentes adicciones que tenemos yo y mi amigo, cada uno por separado, cada uno en sus múltiples historiales de batalla. Y sin más preámbulos, vayamos, vayamos a lo que vamos, va. Entre otras cosas, soy adicto a disfrazarme de faraón. Soy pobre. La más curiosa que tengo... Y es que estoy apenado, solo de contarlo se me estremece, ¿no? El, incluso el aniceto, ¿no? Desde muy pequeño, siempre, no sé por qué estaña razón, las hormigas me han dado un, un sabor exquisito, ¿no? Un derroche de sabor. Entonces, lo que hacía de pequeño, y te hablo ya de, de mis andaduras en Sevilla, ¿no? en el año, creo, que sería 80 y algo, ¿eh? ahí en la piscina, de mis tíos. Y bueno, ya entonces, las comía fritas, servidas, cualquier ocasión era ideal para agarrar cualquier hormiga, fuera de parque, fuera de tierra, da igual. ¿Y eso lo, lo descubriste tú solo? No, no, no. Fue, fue algo de mi batuta. Autodidacta. Autodidacta. Y comía, comía hormigas y comía incluso las libélulas y les quitaba las alas. Había que quitarlas para comerlas. ¿A qué saben las alas? Bueno, como una especie extraña de... No sé, ¿sabes? Un, un, un brebaje valenciano. Eso. Me ha quedado clarísimo. El sabor de España, vamos. ¡Qué asco! El sabor de España. Y ah. toda la máscleta. Me continúa, cuéntanos tu más adicción. Autodidacta. Yo robo dolmens de Stone Age. Claro Y hay predatos, ¿no? No, no van a haber predatos Stone Age, eh dijo, nenge", En la verja ahí puesta Pues yo salto por arriba, cojo el primer menir que puedo Me lo meto en el bolsillo y salgo corriendo No me han pillado nunca aún Tengo 32, llevo 32 No sé si te das cuenta que hay un de incómodo con esta última dicción Sabes qué significa, ¿no? Que estamos más tronos que la cojica. Ya, ya, le vi, yo. ya le vi yo. Bueno, ya este es, es el corazón, ¿no? Me dicciona autovidearme en vídeo. Da igual, vas a un parque, grabas un vídeo, le das y play, una y otra vez, una y otra vez. Pff, imagínate al final. Ah, o sea, te grabas a ti, te das al play y te miras. Sí, toda la tarde entera. Raro, ¿no? Eh, hemos hablado de que tenemos una edición común. Sí, pero cuéntala tú, que eres más flamenco contando. crear cuentas falsas de Facebook claro, Es verdad, es verdad, no lo sí. y, y tener diálogos con nosotros mismos no sé, ahora nos cuentas tu caso pero en mi caso, yo quería ligar pero el mundo se confabuló para que no ligara me hice una cuenta de Facebook y me empecé a tirar la caña me levantó la moral pero luego ya nos íbamos a casar y a mi zorra no vino pero yo ya me había hecho adicto a, a eso ya toda la vida creando cuentas falsas de Facebook para ligar conmigo mismo Tú sabes bien que para hacer estos programas necesitamos dos cuentas, ¿no?, de YouTube. ¿eh? Pues yo, cada vez que hacemos el programa, esto es una adicción, esta me llena de lujuria, de satisfacción. toco comento, ¿vale? toco comento con mi otra cuenta. Un derroche el de sabor. Claro, me pongo hola, entonces voy a la otra cuenta, días después, hola. Siempre tengo un mensaje nuevo. es la manera de nunca estar solo. Bueno, hay una que compartimos, ¿no?, my friend. Creo que es patente. Estamos toda la semana esperando para este momento. ¿no? Es latente. Para es, vernos la, las caras, ¿no? Es Vicente Fuente. Sí, parece que contigo no hay cortapisas. Podemos conectar la cámara, podemos charlar, todo bien. Sí, son muchos años de amistad, ¿no? Mira, ¿eh? al final... Mira dónde hemos llegado. Yo a Faraón y tú a Wimbledon. Buenas noches, soy Lars fetenista con una banda de rock and roll bueno de, de, de basura rock and roll una banda de, de celebrados de mierda la que es Parité, que son multimillonarios encima no quiero que os bajéis material mío con nafta porque claro soy multimillonario pero tengo que seguir sacándote la pasta porque si no te con la pasta yo no me puedo comprar las cosas que me compro entonces estoy todo el día con una mierda pinchando un palo que soy un puto batería de rock de mierda que por mucho que toque soy la puta escoria porque soy la puta lacra porque soy el puto la a todos esos capullos de mierda que les gusta tanto metal y las puta mierda de bambas de lista para el puto culo, porque ese grupo es una petraña, en momento que murió Cliff Barton, no existe ese grupo Viva Kilhammet, te tomar por culo la Surridge, muerte al cazadosos y que os den por el puto culo, putos metálica. ellos sí que son estrellas del rock, que os jodan hijos de la gran puta O, o, o te gusta más el eulogio el no, que va. me toca el to eulogio ah, dale turrón dale turrón tu al mando ¿No tenía gracia? ¿No te ha gustado? Buenas, Buenas soy Lars Ulrich, soy tenista. Soy... <risa> <risa> Usted, he tirado las colillas y todo. ¿Te está molado como me he regalado con Lars o no? Es que me da un asco especial. Sí, sí, sí. Nos van a criticar, va a haber alguno que va a decir no, no, que os metéis con Metallica. Mejor. Ay, huevo. seguro que David Cherico también es de Metallica. O estoy... <risa> y toda la mascleta.